Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección Una nueva naranja este viernes Miren, eh, hay mucha gente que tiene muchos, pero muchos problemas A la hora de comprender cómo se usan los dos puntos El signo de los dos puntos No es el caso de Martín Guanini, porque Estamos trabajando su novela Ya la van a leer una maravilla policial con Tutti se sí, Juana, llamó en voz alta y trató de que el temor no le empañara la voz. Lo pongo en contexto. Eh, el policía oye unos ruidos, la sospechosa está en la terraza, él sube con toda la precaución del caso, no tiene linterna, una linterna sepan que les puede salvar la vida, yo siempre y Marto también andamos con una linterna encima, pero este policía se reputea, ¿no? como dice acá, se reputeó por haber desdeñado la linterna porque pesa mucho, Juana llamó en voz alta, a la sospechosa por supuesto, y trató de que el temor no le empañara la voz. Se quedó parado. No había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba. Yo estaba por seguir adelante y Marto sabiamente me dice, Marce, una cosita, dice, ¿no va dos puntos después de parado acá? Yo que le contesté, muchachos pongan la pausa. Y me van a decir ustedes qué le dije a Marto, si sí o no con los dos puntos. Bueno, volvieron a la pausa, están ahí. Sí, señor, acertaron los que dijeron que acá había que ponerle dos puntos. Vamos a analizar un poco las cosas. Si yo digo, se quedó parado punto y seguido, como lo tenemos acá, se quedó parado, no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba, el lector tiene dos ideas. Una que se quedó parado y otra que además no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba. Puede ser que, si dejamos las cosas así, acá podría llegar a decir se quedó sentado, o nada, no había ni un foco, no. Él se quedó parado, ¿por qué? Porque acuérdense que viene con temor encima. Pero, ¿cómo hacemos para poder dar todo esto? no Vamos a decir, se quedó parado porque tenía miedo, ya que... ¿Ven? El porque, el ya que, dos palabras, que dos expresiones que nosotros buscamos constantemente, que las podemos reemplazar por los dos puntos. ¿eh? Los dos puntos que nos están indicando. Se quedó parado porque no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba. Se quedó parado ya que no había ni un foco que lo ayudara a ver por dónde iba. Acá funciona en los dos sentidos. Como yo les contaba alguna vez, se quedó parado y un dedito, los dos puntos, para ustedes serían para este lado, este, los dos puntos que indican que la cosa va pum, para allá. ¿eh? Sigue, sigue viaje la idea. De dos ideas que eran, una se quedó parado y la otra que no había ni un foco de la ayuda por donde ahora son una sola cosa, directamente, gracias a este signo maravilloso. Espero que este programa los ayude a descubrir cómo se usa, porque acá es perfecto el uso y marto, te felicito. Realmente gracias. mucha gente, no, no hay por qué, mucha gente me dijo que aprendieron en este taller a, a trabajar los dos puntos porque prácticamente nadie lo usa y el punto y coma, menos que menos algún día vamos a seguir hablando de estos signos tan formidables que nos ayudan a enganchar las cosas bueno, ustedes que están enganchados con el taller de corte y corrección pongan pulgar arriba, compartan los programas comenten, suscríbanse inviten a sus amigos escritores a poner también sus likes, a comentar y a suscribirse sobre todo chao muchachos, hasta luego seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corre hasta pronto.